Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Estamos aquí eh, Haciendo una nueva video reacción Algo que Que me enteré ayer, ¿no? Porque entré así de pedo al canal De ese tiempo que no lo visito De Dante21 Este Pibe que parece que traduce Fragmento animado de lo que son ya que ¿no? el de, de la probablemente las Y bueno, acá Acá comentan, ¿no? que acaba de subir esta nueva parodia con el traductor loquendo que bueno a mí no me gusta loquendo pero para se trata de esto que okay, y Califa quiere estar en nuevo bolseta falta la venganza de quefla padolla loquendo okay. ya vimos la primera parte que creo que yo lo mezclé con otras con otra más que yo reaccioné que lo dejo acá en la parte de la, en la tarjeta de arriba ahí, si quieren ver esa, también reaccioné y okay, está es la segunda parte por lo entendí y ok, acá está el video del Link original que está acá, está en inglés, lo puse los subtítulos así que lo vamos a ver ahora, primero la vamos a ver la versión en inglés y después vamos a reaccionar a la versión latina coloquiendo ¿no? así si ustedes son si ustedes tienen a leerlo bueno vamos a ver esto primero ya empezamos acá para <risa> <Por> acá <risa> Black, dice. Black, gritando de miedo okay. <risa> y bueno ya si más esperamos vamos a reaccionar a esto que son de los basta los está Yeah! I guess I yeah. should kill some time. sponsor. Yeah. Thank right <laughs> you. Hero Kante is a webcomic crossover RPG featuring characters from God of High School, okay, no, Hardcore Leveling Warrior, and Tower of God. Where Tower of Sand is like the <laughs> Use them in their standalone campaigns that come with their own accompanying comic. Or use your hero on some good old PVP. Hey? No, you cannot fight or dunk Goku's in PVP. <laughs> If you join now using the code, then okay. Now that the shilling is out of the way, please enjoy today's video. I'm, a liar. I'm pissing on the moon. Oh, no. <laughs> What are we doing here, son Goku? Waiting on a new fighter's character. We want to give him a warm welcome. Is it More another persona. Goku? I, I don't think so. Tell me when it's another <laughs> Goku. Eh? <laughs> kept What you else? waiting huh, huh? gimba <laughs> great the yuri bait yeah. again oh my god we're not yuri bait actually hmm? we kind of are shut up pale <laughs> or else oh, oh. i'll have to punish you again oh no sis my butt is still sore huh? from last time okay so, you two de <laughs> los new dlc characters Well, yes, but actually, no. What does that mean? I honestly don't give a fuck. The only thing I care about is uh -huh. dominating I love the new meta. Yeah, oh, trust us, we have a score to settle with everyone here. I love you. They use the power of gay to fuse! They Good. just used the batara earrings to fuse, idiot! We're gonna send you crying home to your mommies! Yeah. Ha! Jokes on you! My mom! Oh, I was just Huh? Please don't kick my butt! Again. I stand gay rights! <laughs> Yeah, I It's whoa, time whoa. to put you mortals you. back in your. Can I borrow this Goku? <laughs> sure, go <laughs> ahead. Thanks, fam is <laughs> God, I wish that was me. <laughs> Two years ago, that little shit you call a son mentioned we uh, would become you. DLC. We still got a score to settle with him. Where is he? I don't know. Last I heard, he's fighting some black guy. That came out wrong, didn't it? No matter. We'll deal with him later. So, what are we going to do now? Less out. Okay. Okay. What Can you guys stop making out on me? You're crushing my broken ribs. Yo, thanks a new Ghost Shaves members, River Brown and okay. Blood Saints, and for everyone else that support the channel on Patreon. Es <migas> fue medio Está bastante genial la animación. Y bueno, vamos a ver la versión lo noquien de cómo lo trajo este. ¿Qué estamos haciendo aquí? Son Goku. Estamos aquí para darles una calda bienvenida a los nuevos personajes de DLC del juego. ¿Acaso vendrá otro bot al juego? No lo creo, creo que ya tenemos suficientes. ¿Qué mal andaba necesitando otro bot? Ya llegué mis putitas. Oh, maldición a estas insectas de nuevo. ¿A quién les dices insectos? Estúpido viejo amargado. Los insectos son lindos. Cierra la boca Kale cuando esté hablando, o tendré que castigarte como la última vez. Oh hermana, mis porpis aún están adoloridas de la última vez que me nalgueaste. <risa> ¿Entonces ustedes dos son los nuevos personajes de LC? En teoría sí, pero no como te lo imaginas. ¿Esperen qué significa eso? Honestamente no me importa una mierda, lo único que me importa es enseñarles modales a estas cosas increíbles. Mi amor. No es bueno subestimarlo. Y menos cuando luchamos como una sola. No, ese poder es increíble. Eso es porque usas los pendientes por estar estúpidos. Ahora sí, si maldito te, te mandaré, mandaré a estar con tu mamita de una, de una sola cagada en el trasero. Jaja. Ja. Pero qué original. La <risa> Por favor, no me maten. Yo estoy <risa> a favor de las no, es esquemas. <risa> Es hora de que ustedes mortales asquerosas valen por sus usted. ¿Me podría empezar a este Baku? Es todo, todo tuyo. Tú? Muchas gracias. <risa> Sorpresa. Hola, Dios. Dios, cómo me gustaría luchar contra ese bomboncito. Hace dos años, ese pequeño hijo de puta que llamas hijo mencionó que nos convertiríamos en DLC. Todavía tenemos asuntos pendientes que resolver con él. ¿Dónde está? Se encuentra en el desierto, luchando contra una versión rosada de sí mismo, que trata de hacer que su madre no sea tan gorda. ¿Eh? Y para que su madre le dé su mesada. Maldición, bueno, no importa, trataré con él más tarde. ¿Qué quieres que hagamos ahora, Kale? ¿Podríamos besarnos? Ahora otra Okay. Ok. Oh chicas adoro ver a dos mujeres besándose, como a cualquiera, pero podrían ser tan amables de dejar de hacerlo sobre mis costillas rotas. Sabo sea, como y bueno, <ríe> este es un video de live. y bueno gente, esto ha sido la región de hoy, espero que por lo menos te haya gustado, acabo de entrar de paso al canal este que creo que tienen animaciones bastante interesantes que capaz podría reaccionar en un futuro en este canal yo bueno, también me encontré con otra, otro canal de animación que también estaba en colapso con eh, el que vimos que acá hay animación animaciones, bueno, ahí, obviamente se trata de que ser y acá, bueno, capaz son de la interés. ¡Oh, Uy, uh, ya teníamos olvidado el Spider-Man en el canal <risa> y, era porque tenía, y era porque yo me hice el nombre, bueno, por último ¿cuál? Y ok, vamos, en la próxima reacción reaccionaremos algunos de estos videos. Y ok gente, ah distinto completo, bueno, <risa> espero que te haya gustado, te haya entretenido esta reacción. Si es así, si es así, bueno dejaré los videos originales abajo en la descripción para que lo vean por su la cuenta. Y bueno, si te ha entretenido un poco pueden darle un me gusta, que eso no hace rico ¿eh? nos ayuda a saber si te gustó estas reacciones y también suscríbete a este canal para más reacciones, también hago gameplays y reviews. Y ok gente, sin más que agregar Yo soy José último y nos vemos en el próximo video Bye, chao Lo siento justo aquí, debajo de mi piel Te puedo decir que me siento un monstruo Me siento un monstruo Yo, yo me siento un monstruo yo eh, me confundí, ¿es un pibe o una pibe que dueño al canal? No sé cómo llega acá, hola decirme la pepa pipi en de esta pirmaní, manco sin pie pero con nariz. No nada más sal, que te dejen en mito. Felicidad de mal, lo felicito. Sin pelito, no hay delito. X de más estúpido que donde cansito Yo tu edad teña tu edad. Eres un enfermo, amigo.